filmaciones ya han probado la fortaleza de la pickup Ford F100. Pero esta vez los técnicos de Ford Motor Argentina decidieron ir más lejos aún y arrojar la pickup desde un avión en vuelo para demostrar que la Ford F100 sigue siendo la pickup más fuerte de la Argentina. Pero esta película no hubiera sido posible sin la valiosa colaboración de los integrantes del escuadrón Hércules de la primera brigada aérea del de Palomar. Verdaderos exponentes del alto grado de capacitación y perfeccionamiento alcanzado por los hombres que componen nuestra fuerza aérea. En la noche previa al lanzamiento, los preparativos para esta singular prueba se aceleran. Cada pieza es revisada y controlada como esta guía, por ejemplo, destinada a marcar el camino de salida de la pickup. de este operativo sin precedentes fue analizado y discutido minuciosamente por la tripulación del Hércules C-130 ya que por primera vez el vehículo por lanzar no sería provisto con una plataforma en su base. Esta era la misión del Hércules C-130 transportar la pickup y realizar la entrega aire-tierra tan solo con la ayuda de un dispositivo de extracción en un vuelo rasante a 210 kilómetros por hora y a 4 metros de altura todo es precisión el impacto a soportar por la F-100 será de 10 toneladas los hombres del escuadrón C-130 los mismos que protagonizaron el vuelo transpolar repasan detalles del lanzamiento el Hércules el avión más útil por su contribución en los operativos de defensa civil, está listo. Un equipo de filmación compuesto de 10 cámaras y medio centenar de hombres se ubica en lugares estratégicos para captar y mostrar al público desde todos los ángulos los aspectos de este insólito lanzamiento. Ahora sí, todo listo. Para que el Hércules C-130, su competente y avesada tripulación y una pickup construida por técnicos y operarios argentinos, protagonicen una película espectacular, sin precedentes. Este es el resultado. Una vez más, la Ford F100 está dispuesta a probar ser la pick-up más fuerte de la Argentina. F100, la pickup más fuerte de la Argentina.